Todo esto puede ser mejor. Separar nuestros residuos en el origen permite que bienes que desechamos puedan ser utilizados nuevamente o ser convertidos en otros productos, evitando el consumo de más recursos naturales para la producción de estos. Los productos inorgánicos no se degradan fácilmente, por lo tanto permanecen más tiempo en nuestro planeta. Separa el papel en azul, el plástico en amarillo, el vidrio en verde y las latas en gris y ya estarás contribuyendo a un mundo mucho más sano.